Como dijo Enrique, el proyecto partió de una idea bastante chica. De hecho, la idea partió básicamente porque en mi, eh, yo creé una empresa hace un par de años, pero dije no voy a facturar nunca hasta que tenga mi propio software. Bueno, y eso pasaron tres años y no hubiese nada. Y un día buscando alternativas de software, eh, me di cuenta que estaban cobrando demasiado. Sí. Precio de arriba, eh, cinco millones por software. como para poder esperar solo una especie de realidad? O sea, ya no hay alternativas baratas, pero había costado hasta 5 millones, más y menos. Entonces, básicamente, me pegué. Y <ríe> dije, no puedo hacer. Ta tal cual como lo que le pasó a Eduardo, no luego, que fue porque le dijeron, no puedes hacer un sentido de cuerpo. Fue como ese sentimiento, así como, como, es posible. Eh, bueno. Proyecto y bueno, al final ya hoy día, como dice Enrique, hay un producto que funciona, que eh, es bastante completo y permite eh, realizar todo lo que tiene que ver con eh, el proceso de facturación. Hay algunas limitaciones por ahora, pero tiene que ver más que nada con cosas o con casos particulares. Yeah. Eh, no sé quién acá tiene una empresa, quieren hacer una empresa o, o nada más, ahí, ¿todo bien? Yeah. Yeah. No sé si sale un poco de facturación electrónica. Entonces, en la primera parte de la charla, les voy a hablar un poco de eso, qué se necesita y qué cosas requieren. Entonces, eh, efectivamente, eh, hay un calendario que está publicado por el Servicio de Fuentes Internos, que de hecho lo han modificado un poquito. Eh, originalmente, eh, el plazo que se abre en agosto, que para las pe eh, eh, pequeñas y medianas empresas, vencía el año pasado. Ya, pero justamente está este problema de que, qué soluciones hay. Si bien hay un montón de soluciones, eh, no todas las soluciones son o baratas o, o, o todas presentan las características que muchas empresas necesitan. Vamos a hablar de eso. De ahí. Entonces, en el caso de ahora de agosto, eh, las empresas que, que tienen que partir son las pequeñas y medianas. Ya que en general, los que son empleadores de no están dentro de esa categoría porque las ventas que tenemos son menores. ¿ya? Pero de todas formas, eh, eventualmente van a caer. Ahora, porque este es un tema bastante interesante, por la cantidad de empresas que hay. ¿ya? Eh, las empresas grandes en Chile son pocas, o sea, son menos de 15.000 empresas las grandes y todo el resto de las empresas son de mediana hacia abajo, yo significa que hay un mercado bastante grande, o sea, todo, sobre todo los que son desarrolladores, o sea, no tienen que ser emprendedor pero son desarrolladores y por ejemplo quieren entrar en, en, en esta área de negocio eh, hay mucho sí. mercado ya, hay, hay, hay, hay, hay mucho el mercado, mercado. Eh, y de, ese, de esa cantidad hay aproximadamente 200.000 que son pymes que les toca entrar este año ya sea porque les toca ahora en agosto que son la mayoría por ser empresas urbanas o que les toca en eh, febrero puso una empresa rural pero hay bastantes usuarios eh, si ustedes sacan la cuenta eh, cuánto cobra cada empresa de las más conocidas de facturación eh, por cada empresa lo multiplican por 200.000 pueden ver que hay un, una gran cantidad de dinero dando vuelta por ahí eh, que está esperando que alguien lo tome una de las ventajas de, de la facturación electrónica que, es que es súper fácil cambiar su prueba. Ya entonces acá no pasa o ah, sea, pasa un poco, de hecho, las empresas tratan de hacer eso, de amarrar los pongos, bueno, yo voy a hablar de eso también. Eh, pero en el fondo, eh, eh, si yo corto el mes y quiero partir el mes siguiente con otro proveedor, es bastante fácil hacerlo. ¿no? El problema siempre tiene que ver qué pasó con mi historia. Ya, pero eso se puede eh, manejar de alguna forma. ¿Qué necesito para facturar? Ya, y, eh, hay cosas más o menos básicas que necesito. Ya necesito un computador, una impresora y acceso a Internet. Ya. Hay gente que me ha preguntado, Esteban, ¿el acceso a Internet es obligatorio? Y sí, por ley obligatoria. ¿ya? Hay, hay dos casos especiales que me permiten no tener eh, factura electrónica, que son el caso de que la zona en la que usted sea zona catástrofe, o que los proveedores de internet y de electricidad digan que no hay cobertura. O sea, si estamos en un lugar, aunque haya señal eh, de, de, de, 2G eh, y hay electricidad, tengo que comprar el No hay tener O sea, aquí no vale la excusa de chuta, estoy en viña y se me cortó el enlace a internet, eh, ¿qué? ¿qué? ¿Puedo meter el papel? No. Porque hay otra alternativa de internet. La ley es súper eh, pesada en ese sentido. ¿No? Eh, entonces se necesita internet. Eh, los, que no, bueno, los que no tengan internet de no acceso pueden seguir facturando papel, pero son eh, la minoría. O sea, en, hoy día en Chile, en la mayor parte de Chile, hay cobertura donde están la mayoría de las empresas. En los lugares que no hay internet, realmente no hay empresas ¿no? o secciones de extensión. Cosas no tan obvias que se necesitan, siendo una firma electrónica. ¿Ya? Da lo mismo qué sistema vayan a usar, si van a usar un sistema... Eh, creado por alguna empresa, si han usado un sistema de servicio de puesto interno necesitan comprar una firma electrónica ya, la firma electrónica es obligatoria menos que la compre el representante legal de la empresa bueno pueden, eh, pueden tener más firmas dentro de una empresa pero es obligatorio que la compren el representante legal porque es él el que tiene que hacer los trámites antes de servicio de puesto interno ¿Ya? y todo esto se hace de manera eh, digital de hecho es una gran ventaja o sea no tienen por qué, no entira nada a la oficina o sea si alguien ha ido a un servicio puesto interno y ha hecho la fila o ha tratado de conversar con eh, que atienden eso eh, eh, tienen un, un, una estructura bastante definida de lo que responder eh, eh, eh, y eso es un problema de ser eh, pero la ventaja de es que todo este proceso es que se puede hacer todo online de hecho, lo siguiente que tienes que hacer es que en la etapa de postulación y certificación que tengo un este disco, también se hace también se hace online eh, en el proyecto se han creado varios videos eh, que explican justamente cómo hacer todas estas cosas y como ayer puso alguien en Facebook en los comentarios están casi explicados con manzanita, o sea... Eh, es súper fácil hacer el proceso y está bastante bien documentado. Eh, la postulación se hace en línea ¿ya? Eh, para los dos sistemas, o sea, ya sea que yo me quiera inscribir en el sistema de la aplicación interna, porque era eh, utilizar un software propio. Pero en el caso de usar software propio, hay que hacer un proceso de certificación. que básicamente, si usted tiene un software en su empresa si y quiere usarlo para facturar, no es llegar y, por ejemplo, la factura electrónica no es llegar y generar un documento y lo mando por correo. O sea, no es solo eso, sino que hay hay eh, cierto estándar, hay, hay una definición de cómo tienen que ser sus documentos, qué, qué campos deben tener, esos de documentos tienen un formato especial, que son es archivos de Gmail, entonces hay que hacer todo un proceso que le, en el cual le demuestro al servicio de interno que yo soy capaz de emitir los documentos como ellos me lo piden. ¿ya? Y ese proceso se conoce como certificación. ¿ya? Eh, y obviamente necesito un software. ¿ya? Entonces aquí es donde sí. viene la charla, o sea, de eso se trata esta charla. Entonces, ¿qué alternativas de software tenemos? Bueno, básicamente hay dos alternativas. La primera es utilizar el software gratuito del servicio de impuesto interno que se llama eh, PortalMiMime, donde eh, tiene, eh, la mayoría de las funcionalidades básicas cumplen eh, y ese software es gratuito. Baja también mi firma, mi en el servicio de impuesto interno y puedo empezar a facturar. Ahí no hay que hacer nada que tenga con certificación. La otra alternativa es utilizar lo que se conoce como software de mercado, software de tercero, desarrollo propio, pura o sea que voy a ver, eh, que sería en el fondo eh, buscar su software por otro lado. Hacerlo uno, pero no usar el servicio de puesto interno. Ahora, ¿por qué yo podría no querer usar el servicio de puesto interno? Eso tiene que ver con eh, las desventajas. Ya, yo te voy a mostrar desventajas, más que ventajas en, en, en este caso. Y en el caso del sombre servicio de puerto interno, los dos grandes problemas que tiene, eh, que me han comentado, yo no lo alcanza a usar, me negé, eh, es integración y eh, <coughs> la funcionalidad. Eh, primero, no pueden hacer integración con ningún otro sistema. O sea, si usted tiene un RPI en la empresa, no hay una forma de integrarlo directamente con el servicio de opción externa. ¿A qué me refiero a integrar? Supongo que, por ejemplo, tu RPI genera una orden de compra y yo quiero facturar esa orden de compra. No puedo hacerme llamada de mi sistema, pasando de todos los datos al sistema del servicio de interno para que me permita generar la orden de compra. Entonces, ¿qué implica eso? Que tengo que digitar todo eso. Y todo, todo, todo. O sea, si, por ejemplo, si yo tengo en mi empresa codificado los productos por los servicios, tengo que digitar el código, el nombre, el precio, la descripción, todo dentro de la canción suponiendo. Y eso llega a ser bastante lento, o sea, lento, eh, hay clientes que me han dicho, oye, me demoro 15 minutos en hacer una factura, me tengo que escribir todo, solamente es un problema. Y lo otro que me han comentado es de las funcionalidades, me han, me han dicho que no están todas las posibles opciones para poder emitir los documentos que se necesitan en la lo cual desde mi punto de vista es bastante malo, por así decirlo, por no se me va porque en el fondo no están obligando a facturar pero ni siquiera el senso publicitario es capaz de entrar a una solución que cubra todos los requerimientos o sea, son recién en el censo porque están escuchándole pero <risa> <risa> <risa> creo que fue una mala decisión obligarse, ellos mismos no son capaces de probar un software que entrega eh, todas las funcionalidades. bueno, y, después, y desde el punto de vista del software de mercado eh, costo y dependencia ah, o sea, el mayor problema con el software de mercado es que es bastante caro en general eh, hay, hay diferentes costos, pero si pensamos por ejemplo en una empresa eh, chica, cualquier software que quieran integrar, menos de 500 mil pesos, no le sales y eso es para usar para una empresa ¿no? En los casos que mencionaba no antes, los de 5 millones son cuando yo quiero revender, por ejemplo, o tengo una cartera de clientes para el que quiero estar en servicio Eso ya los costos me están bastante. hay costos mensuales, licencia obligada, etc. Y otro tema grave desde mi punto de vista es el tema de la dependencia, ya, si bien es fácil eh, cambiarse de proveedor de facturación electrónica, de hecho yo lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier día Yo recomiendo que lo de un mes para otro, por un tema de no mezclar libros Me eh, gusta el problema del histórico, ya, o sea, si el servicio del cuento exige que ustedes tienen que tener guardados esos documentos por cierta cantidad de años 5 o 6 años, si no se lo confunden con Entonces, ¿qué pasa con el histórico? O sea, yo estoy en un sistema A, me cambio en un Pero, no solo el histórico? sino que quedó el proveedor Muchos proveedores permiten bajar Yo hago la comparación, antiguamente eh, Facebook no tenía la opción de descargar todo. Ahora por ejemplo, uno puede descargar todo lo que tiene en la página, pero en este momento, cuando Facebook no permitía eso, entonces uno no quería, pensar, por ejemplo, bajar la foto, tenía que ir una por una bajando la foto, copiando los comentarios, ahora no a hacer una descarga masiva. Eh, en general, los sistemas lo que permiten eso, o sea, permiten sacar las facturas de una. Pero imagínense que llevan dos años con un proveedor, las facturas se quieren cambiar, tienes que bajar dos años de factura, dos años de libro y todo de oro. Eh, entonces, eso al final es lo que genera una madre, porque la empresa dice: Escucha, es tanto el costo de cambiarme. Si bien es fácil hacerlo, o sea, si bien es fácil empezar a facturar con uno nuevo, el costo de, el electrónico de poder rescatarlo es complicado. Entonces, eso eh, al final termina generando una especie de, de dependencia. Y, y eso se usa en un sistema que ya está hecho. Ya, hay desarrolladores que están generando eh, software que lo entregan, pero por ejemplo entregan el código fuscado, Entonces, al hacer eso, la, la dependencia incluso es peor, porque compran un software que no puedes nunca tocar. ¿Ya? y el fondo le pasa con los proyecto de entonces obviamente eso me queda una dependencia porque cualquier mejora que hay que hacer que el servicio que una mañana dice ya saben que más y la el IVA no es un 1% el, 100%, el 100%. <coughs> hay que pagarle tipo un millón de pesos para la actualización que me el eso nosotros cobramos 900 ¿no? es millón. millón ya, bueno eso desde el punto de vista de de facturación cosas bien general ¿ya? Eh, qué librete libre de, bueno libre de Partió originalmente, como les comenté al principio, eh, con un proyecto súper chiquitito, de hecho partió con una idea muy básica y se convirtió en algo más grande. Actualmente, LibreText está formado por tres proyectos principales. El primer proyecto es una bi biblioteca que está en PHP. ¿ya? Eh, esa biblioteca, en el fondo, es la que te, eh, hace toda la eh, interacción con el sistema de y genera todo lo que tiene con lo que me Todo el proceso de generación de que me la interacción con el sistema de lo hace esa biblioteca un módulo para un fútbol específico y una aplicación web que está armada con ese módulo. Entonces, en el fondo, el producto completo, por si alguien quisiera eh, utilizarlo, está formado por esas tres partes. Y esas tres partes lo que forman es una aplicación web que me permite facturar. Que permite, eh, ¿Qué documentos permite emitir hoy día eh, todo menos la exportación y las liquidaciones? factura, factura, factura de senda, de crédito, factura de compra, que de es despacho, etc. la biblioteca la puede incorporar a un ERP propio. Sí, voy a hablar de eso y las condiciones que tienen que tener. Vamos a hablar de eh, los cuatro casos de integración. Eh, se han hecho algunas integraciones muy simples, más que nada para modo de ejemplo, para quienes quieran sacar ideas de cómo se hacen las integraciones. En el caso de OpenCard, eh, la integración permite, eh, desde la orden de compra de OpenCard, generar el documento. O sea, ahí está explicado eh, el proceso que eh, se necesita. Y en el caso de sí son es mucho más fáciles, Ya están pues, publicados esas cosas también hay una aplicación para Android. No sé si alguien ha visto alguna, alguna factura electrónica que tiene un, un, cuadro, un rectángulo negro como sí, un punto blanco entre medio. Ya, eso, eso es el timbre electrónico ya No, yo no, no, no, mucho no, tiene tiempo, no, no, no, no, no, no, hay no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, están emitiendo no, que no, han no, enviados al no, de no, no, no, no, no, no, tienen que ver porque cada vez que yo emito un documento electrónico estoy obligado por ley a enviarlo al servicio puesto interno. excepto la ley. Entonces, ¿qué hacen algunas empresas? Tú vas a comprar, compras con factura, te imprimes la factura, pero si tú escaneas el timbre, eh, la, el, el documento dice no recibido en el servicio por Desde el punto de vista legal, esa factura es legal, porque el servicio por interno todavía no la ha recibido. ¿Y ahora qué hacen esas empresas? Las mandan en la noche, las mandan a la fin de mes, etc. Pero desde el punto de vista legal es, eh, es, eh, es, eh, no es correcto. Entonces la aplicación de Android, que es muy fea, ya de eh, preguntaron que eran diseñadores, yo no sé soy soy persona pero cumple con escanear el timbre y decirme si es que eh, la información es vale o no. Si alguien desarrolla Android y está expresando, está secando ese proyecto, eh, muy bienvenido porque eh, eh, necesita eh, eh, mejoras sobre todo lo que interfaz. ¿Ya? Y bueno, eh, la parte más importante, eh, sobre todo con este evento, es el tema de licencias. Eh, libre de esta, con licencias eh, de software libre, y hago la diferencia con Open Source porque estas licencias son bastante restrictivas en cómo pueden usar el software. ¿Ya? Eh, eh, básicamente lo que hacemos con esta licencia es que el software sea libre, se mantenga libre, y si tú lo cambias, siga siendo libre. Vamos al fondo. el fondo, voy a explicar un poco más eh, que, en el que implica la instalación eso básicamente es el proyecto eh, voy a explicar ahora eh, las cuatro alternativas que hay en el fondo para poder usar el sistema desde la aplicación web, a, bueno, aquí es solamente una captura eh, esta, mm, no la voy a explicar realmente pero esta es la interfaz de emisión web que actualmente existe entonces una de las alternativas de uso es usar la aplicación web directamente ¿ya? esta aplicación web eh, de hecho puede ser usada en tomo a día se puede usar la aplicación web oficial que está en librete.cl o ustedes pueden bajar la aplicación completa, instalar sus servidores y usarla. Pero esa sería como la primera alternativa: o sea, uso la aplicación web para facturar. Eh, esto decide bastante a aquellos que en el fondo ya están haciendo el proceso en papel y no tienen otro sistema que necesiten integrar. No, Una consulta lo que pasa es que yo no entiendo nada de, de facturación y todas cosas. Sí. ¿Ustedes tienen algún documento para personas que no entienden? de una factura o, o página referencial eh, esta aplicación que está acá es un resumen de una charla que hice hace un, una semana y ahí, ahí hay un video de esa charla que explica uno de los números un poco más de, de detalle pero como documento no o sea eso es lo tiene en soporte interno. si cuando quieres saber lo que es factura electrónica nosotros lo apoyamos con la documentación de soporte digital en el caso de implementar tu sistema no ah no pero es otra que, cosa no, no, no, pero me refiero a implementar un sistema de facturación. ¿Tengo que tener alguna noción de qué es lo que se trata? ¿De lo que es la facturación? ¿El proceso, ¿El pro del proceso de facturación? Todo lo que está involucrado con eso. Sí, sistema? no, hay documentación. De hecho, yo aquí saqué algunos diagramas de casos. De, eh, hay un video, en el nuevo video está explicado, por ejemplo, el ciclo de día, los documentos. Hay un poco más de documentación. Y en, al final voy a dejar el enlace donde puede llegar el wiki del proyecto. Donde ahí también hay un montón de preguntas eh, frecuentes, sobre todo, que, no, que nos llegan. Eh, sobre, por ejemplo, eh, los procesos. Entonces, ahí se trata un poco de explicar lo que es el formato de servicio por interno, lo que tan claro. Pero como te digo, la información oficial siempre es el servicio por interno. Todo lo que tiene que ver con la documentación del software, eso sí está en wiki Entonces, esta es una alternativa más simple. Ya vamos a ver, insisto, ya sea usando la aplicación web oficial o eh, la versión liberada que la pueden descargar y instalar en, en sus servidores. Eh, la siguiente alternativa, que es la que me preguntaba tú, eh, que es, ¿puedo integrar la biblioteca en mi software directamente? Sí, pues, se puede. Ya, en principio eh, solamente hay aplicaciones que están hechas con PHP. Ya, eh, eh, está la idea de poder integrarla con otras aplicaciones que están hechas en otro lenguaje, pero nunca se desarrolló eso. A ah, alguien que interese o, o, o que esté motivado por eso les puedo decirte un poco de ese cerrada Pero en principio se puede hacer solamente con eh, aplicaciones en PHP. Ya, pero hay una alternativa que tenemos más o menos lista, pero hay que desarrollarla, para poder integrar con la aplicación. Y la idea en este caso es que eh, si la, la, la empresa tiene una aplicación que ya está escrita en lenguaje PHP, puede consumir directamente los servicios de la biblioteca. Ya que en el fondo la gracia de la biblioteca es que es PHP puro y no depende de ningún framework especial ni de ninguna cosa rara. ¿no? O sea, se puede consumir eh, directamente. Ahora, eh, ¿qué implica consumir solo la biblioteca? Eh, implica que toda la conexión con el servicio de puesto interno, todas las interfaces de usuario, hay que desarrollarla y todo lo que tiene que ver con el almacenamiento, todo lo que es con base de datos. Que en el fondo, insisto, la biblioteca no hace nada de eso. La, la biblioteca es código. No hay interfase gráfica, no hay base de datos, no hay... Pin, eso. O sea, sí. Ni siquiera la consecuencia de servicio puesto está. Sino que hay como unas funciones que te permiten hacer las llamadas para el que programas. Entonces, desde ese punto de vista, es bastante básica. Porque eso es lo que se buscaba. O sea, de hecho, la certificación en caso de una empresa, yo la hice con la pura biblioteca. O sea, sin ninguna, ninguna interfaz. Pero la biblioteca se preocupa de generar el XML... Sí, hace todo. Y... Pero también lo, lo de la hay una parte en el XML que las, el asignatura que la firma, es, sí, la firma sí, que sí. se comprueba la firma electrónica. Sí, hace, todo eso, con... sí, hace todo eso, hace todo eso. Así. Todo lo que tiene que ver con los documentos en sí lo hace. De hecho, como vos comenté, o sea, eh, en la empresa yo, usé, yo no tenía software cuando hice la certificación y se puedo tener me autorizó en mi factura. Porque toda la certificación la hice a puro código. Y, y, y todo ese código está en unos ejemplos que son, creo que van como en 30 y algo publicado en GitHub. Entonces ahí hay ejemplos de cómo se usa la biblioteca. <risa> eh, ¿Cuál es la única restricción en este caso? Bueno, obviamente eh, como están mezclando una biblioteca directamente con un software, tienes que tu software está liberado como licencia compatible y con el LGPL. Eh, los que sepan un poco de licencia, o los que no sepan, hay distintos tipos de licencias de software libre. Eh, hay unas que se básicamente en dos grupos, las restrictivas y las permisivas. Las permisivas básicamente te permiten mezclar software con cualquier software. En el caso del DTE, ese es el restrictivo, o sea, te permite en entrar en la biblioteca solamente por software que sale libre. Pero es un poco por la filosofía, ya, que es software libre y no dejo open es una <risa> filosofía diferente. Ya, entonces, si tu software está liberado, de hecho, a mí me preguntado oye, tu software, eh, ayer me preguntaron, eh, ¿puedo entrar a la biblioteca? Primero dime dicen que, que licencia tu software. No, es software libre. Ok, ¿dónde está publicado? No, es que yo sepa para desarrollarlo, JQuery, PHP, no, eso no es software libre. Es distinto construir un software en base a software libre que tu software que construye es En este caso lo que se exige es el software salir. ¿No? Eh, yo podría, por ejemplo, desarrollar un software relativo y llamar a esta aplicación o este una API REST. Eso es la siguiente parte. Esa es la siguiente parte ¿La biblioteca cómo está? No, porque la biblioteca no tiene API. ¿Ya? Ahora si tú quieres desarrollar tu propia API, tu API REST tiene que ser libre. Porque se conecta directo con la biblioteca Estás colocando la biblioteca dentro de tu software Por eso te ir con licencia O sea, pueden revisar las preguntas frecuentes De la Free Software Foundation Ahí están explicados todos los posibles casos De qué puedo hacer o no puedo hacer con la digitalización yeah. Ahora, obviamente eh, No a todos les gusta compartir el software Depende de la filosofía a muchos de los profesores A mí me gusta que me den software gratis, pero no compartirlo tanto Entonces como yo sé que existe mucha gente Que también piensa así eh, La siguiente alternativa es utilizar la aplicación web con los servicios web que tienen efectivamente la, la, los servicios web son servicios basados en REST digo basados porque los verbos nunca me gustaron ¿no? o sea, siempre me gusta el tema de los verbos se funcionan como REST pero no respetan los verbos eh, donde la primera alternativa es consumir la aplicación eh, perdón, consumir los servicios web o sea, yo tengo una aplicación de una empresa que está quitada en cualquier lenguaje pongo ¿eh? cualquiera que tiene que poder consumir servicios web o sea, si alguien dice, oye, quiero hacerlo en Assembler, bueno, a lo mejor se podrá, pero no sé cómo van a consumir los servicios web. Pero en es general, que cualquier lenguaje hoy día debería permitir conectarse de alguna forma y, en el peor de los casos, a través de sockets directos y puedes conectarse con eh, la Y a través de esta, eh, de esta aplicación de sorpresa pueden conectarse y consumir los servicios web. Y aquí no hay problema de licencia, ya, porque en el fondo no están conectando directamente la, el, el, la biblioteca con su software, sino que están consumiendo un servicio. Ahí la, la licencia funciona. Eh, de otra forma, y permite en el fondo que esta sea un software tanto libre como eh, privativo yeah. Ahora, eh, ¿por qué este esquema a muchas personas no les gusta? Bueno, primero porque eh, tiene dos llamadas internet y básicamente porque no tienen control sobre el software que está acá o A sea, mí me han dicho a un cliente, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que de depender de tu servidor, el mío propio yeah. Ya sea por cualquier cosa, por privacidad yeah. de los datos, por, por tiempo de respuesta porque no confían en el app que exista, etc. Entonces en ese caso, bueno, en este caso se consume un servicio web a través de internet. En ese caso lo que se puede hacer es instalar la aplicación, como estoy libre, instalar la aplicación en tu propio servidor y tú consumes localmente desde la aplicación web de tu empresa los servicios web de libre. O sea, hay varias alternativas, ya depende mucho de la licencia del software que estemos usando y también eh, cuánto tiempo tengan para desarrollar. La ventaja de utilizar este esquema, ya sea esto o el anterior, es que aquí eh, eh, hacen uso de la aplicación web en el fondo, que existe. Y eso significa ahorro en, en cuanto a lo que es interfaces y funcionalidades, ya que muchas funciones ya están desarrolladas. Eh, la, la aplicación de la empresa se puede integrar, eh, existe preautenticación, entonces pues puedo pasar una aplicación que ustedes tengan en la empresa a IBT super fácil, o sea, sin credencial en el fondo. Eh, pero la idea de los servicios web es que la operación diaria, que es la venta, o sea, que la emisión del documento el total electrónico, tal, el envío de servicios... Nuestro empleado, que la firma, etcétera, eso que es diario eso se puede hacer a través de servicios web pero cosas que son un poco eh, son más separadas en el tiempo como los libros, por ejemplo, que o son sea, una vez al mes eso lo hacen en la misma aplicación de librería ahora eso no, no eso básicamente es porque no hay más servicios o sea, los servicios que hay en el fondo son limitados los servicios web nos prestan todas las funcionalidades que presta la aplicación pero presta lo necesario para la emisión diaria que es lo estamos en el fondo web, como mencionaba al principio a partir de una orden de compra, hacer clic y generar el documento. Bueno, ¿es solamente para la edición o, o también eh, está obligado para el tema de, la, de las compras, ingresarlas a través del sistema? ¿Los servicios web? No, no, la facturación. No, no, eh, tiene que incluir su orden de todo. O sea, puede, eh, eh, por ejemplo, yo eh, ya estoy obligado a, a... Yo como, por ejemplo, cliente. Facturo sí. electrónico, obviamente tengo que ingresarlo al sistema. Sí. Pero si yo, como eh, ¿cómo se llama? empresa, recibo factura electrónica, es parte. no puedes tener un sistema que no haga eso. Eh, si la sistema? recibo, ¿ese también debe ¿Quién? ¿Quién es también debería ingresarla. ¿O tienes que ingresarla? Ah, no el... no puedes ingresarla. A ver, para cumplir con el sistema de facturación, tienes que desarrollar un de cero, por ejemplo, porque tienen que hacer varias cosas. Exacto. Entre ellas, emitir los documentos, que eso es como uh -huh. lo básico. Ya pero cuando uno habla de facturación, no es solo eso. Tienes que también llevar los libros. De eso implica llevar libros de compra, de venta, boleta, de despacho, depende de los documentos que tengas. Y además tienes que eh, poder hacer un proceso llamado intercambio. El proceso de intercambio entre el contribuyente, que hoy día no lo hacen todas las empresas, porque hoy día no todos son facturas electrónicos, pero eventualmente todas hacen el facturas electrónicas, tiene que ver el documento, lo que tú estás preguntando, que es poder recibir una factura y enviar una búsqueda de recibo. Sí, sí, sí. O sea, el fondo está firme, que uno no haces papel hay que hacerlo electrónicamente y eso obviamente el sistema lo permite porque es parte del sistema de facturación tú no puedes un sistema de facturación si no cumples con esa cosa uno, ¿uno manda el documento PDF más, es, más no, el, el GML? GML. El, el legal ¿se manda solamente el GML? Y el ID manda los dos pero el legal es el GML ese ah. es el documento verdadero el legal es el GML el PDF es la representación impresa ¿no? pero el, en el caso del GML manda los dos pero el legal es el GML eh, ya, entonces, esta alternativa es, como estaba mencionando, para aquellos que me dicen, oye, yo quiero tener el software en la empresa. Bueno, y hay un ejemplo. La presentación es bastante corta, porque el tiempo que te dieron, originalmente era como 30 minutos, fue vi que no se podía alargar Y es un ejemplo, ya, de factura. Es bastante simple, no tiene colores ni bonitos ni nada. ¿Puedo hacer otra pregunta? es un sistema que está basado en web, ¿te he dicho por qué? ¿Eso se puede integrar al, a un sistema interno de, de contabilidad de la empresa ¿O, es, o va a tener que ingresar de forma separada eh, a un sistema interno para, por ejemplo, ver costos y otros eh, temas contables? A ver, eh, primero, facturación y contabilidad, para los que no lo tengan, son cosas diferentes. ¿Ya? Que mucha gente se confunde y piensa que facturación es la misma y la contabilidad están mezcladas. Obviamente, la facturación alimenta la contabilidad, pero son cosas separadas. Lo que podría hacer es, en este caso, cuando estás creando el documento, tomar los datos y meterlos en un sistema contable perfectamente. No, ¿no pero a través del software o oh, a través del software. No, es, no es un tema tuyo, es que no, no, ah, hay, o sea, no es un tema. De... Claro, ah, claro, ah, okay. o sea, si, si tú, por ejemplo, haces una llamada y la llamada te dice: mira, hubo eh, esto de IVA, eh, el IVA fue tanto, el total fue tanto, el IVA fue tanto, tú soy un montón de los tomas y los metas a tu cuenta contable. Ahora nosotros igual estamos desarrollando el módulo de contable, de hecho ya existe el módulo contable, eh, pero por ahora es todo normal. Entonces, ah, la idea verdad, es que si no generaba alguna llamada en eh, forma electrónica eh, no, no, eh, no, no, no, no, no eso es parte, o sea en el caso de que tú quieras consumir los servicios de estabas, eso es parte de tu sistema o sea tu sistema, cuando tú haces la llamada tendrás que ahí hacer el ingreso a tu, tu sistema contable ya, la idea de nosotros es que eh, puedes liberar eso o sea, ver, hoy día lo, la obligatoriedad es facturación no me cabe duda que en 5 años más va a ser obligatorio contraria entonces eh, ya que estamos haciendo eh, facturación, eh, nos queremos adelantar un poco, estamos trabajando en contraria electrónica entonces lo que ya tenemos armado es el módulo de contabilidad, pero por ahora es todo manual. ¿Ya? Eh, hay que resolver el problema de eh, ok, si hay una factura, sabes si está activo o de lo que y meter a los puentes correspondientes. Entonces o ahí sea, ya sí, sí. se puede, pero hay que hacer la mano. Y obviamente hay que hacer mediante electrónica, O sea, eso hemos visto lento durante el año, porque es la sí. nueva, Pero para allá va. Ahora desde el punto de vista de tu sistema, si tú quieres meter otra contabilidad, tendrías que encontrar a los la de las llamadas a los servicios de pues. Y eso, la presentación es bastante corta, la idea general era hablar poco de facturación electrónica, eh, presentar más o menos la alternativa de integración que generalmente las dos que tienen y ahora bueno, hacer si todas preguntas. Eh, bueno, obviamente como dijo antes, viene eh, gratis, así que soporte, no puede, si quieres no soporte, me voy a escribir si lo puedes Es que no quiero soporte, quiero conocer el proyecto, hay videos, tutoriales, está el wiki, tenemos una lista de correos etcétera, hay un montón de información, a través de la página web de le pueden llegar a todo, pueden llegar a las redes sociales, pueden llegar al código, etc. Ya, entonces, sí. eh, ahí también hay unos papelitos adelante. Eh. Bueno, ah, eso, no tenemos... sé si tienen consulta, Hacer sí. tu consulta sí. ahora claro, yo me un montón de cosas. Una, una cuotación que el año pasado igual estuve haciendo una la práctica y tuve que meterme en todo este tema. Y ¿Ya? traje la librería, la librería de todo igual hacerla funcionar porque no, no, no viene como una API y no hace la conexión con, con el servicio web sí. interno y todo sugerencia sea igual eh, como siempre hacer, hacer, una, hacer una librería que, que que se pudiera simplemente mandar los datos como un, un arreglo de la, de la orden de compra con los datos del cliente y todo y eso generar todo el proceso de conexión ya, y eso eso lo hace la aplicación web. Eso lo ser... hace la aplicación web. Los servicios web que hacen eso. O sea, tú, el servicio web que está hablando es tú le mandas un objeto JSON o JSON. Sí. Y ese objeto JSON con datos mínimos pasa por un proceso de normalización, que te calcula impuestos, IVA, etcétera, etc, Lo mandas al servicio de interno y eso eh, te entrega después al final un track ID que obtienes para. Pero, el pero la aplicación web también, también ofrece el servicio de, de una de vender como, como una API. No, no está incluido, está incluido. O sea, si bien podríamos vender el software, como mencionaron antes, libre eh, no gratis, No, en el, el código. O sea, de hecho la, eh, la API es lo que más desarrollo tiene por los clientes que la mayoría está interesada integral integrar. O sea, no, la API está funcionando. Y en ese caso, los esquemas son OS con la aplicación oficial, o s instalando en un Pero la aplicación web hace eso, insisto, la, la biblioteca lo que buscaba era ser básica, básica, muy básica. Cualquier cosa que quisieran desarrollar sobre eso, eh, hay que hacerlo todo. ¿no? O, o usar la aplicación que ya está eh, con tu pieza. O sea sí. la, la aplicación web? ¿Me permite yo tener mi propio ERP eh, y mandarle a usted mi corazón? Correcto. ¿Cómo hacen todo el...? Sí, el sí. mira, hay sí. un diagrama de secuencia bastante feo en una diapositiva <risa> anterior. En el mismo wiki, busquen en charla y ahí está la, la charla que dice lo NAP. Es ahí, es, hay un video que explica justamente todo el proceso de cómo es el envío y hay una secuencia que explica cómo se hace toda la parte, o sea, un alarma, pero en paz técnica, no sé, si me interesa ver eso, eh, está en video ¿Está eh, eh, en planes eh, o una idea o te has está implementando una solución que permita, por ejemplo, llamar desde, el, desde la aplicación GitLDE de, de, hacia otro sistema, WebCube o algo así? Eh, Ver, lo de esto es que sí, sí, sí, sí. sí, sí, eh, Tal como mencioné que estaba la intención de poder utilizar eh, la biblioteca directamente en otro lenguaje, en alguna parte, dentro de la configuración de la empresa, en la aplicación web, te pregunta por API de tu sistema. Pero hoy día la única API que te pregunta es por la de ítems, o sea, la, la de producto. Pero eventualmente sí, o sea, si fuera solicitado eh, se podría agregar algo así. En general la forma de trabajo o desarrollo del proyecto, porque el proyecto partió al final... Una necesidad de la empresa, la empresa necesita factura, no te crédito, no te haya visto hinchado. Y después de eso han ido apareciendo distintos requerimientos y están todos en una cola. O sea, actualmente hay que poner requerimiento en cola y básicamente es o esperas que el requerimiento salga por sí solo o lo financias. De hecho, por ejemplo, mucha, mucho que ver con la documentación, que la documentación era bastante mala hace unos meses, ha ido mejorando porque el cliente ha empatado por eso. O sea, de hecho, ahora estoy trabajando con un cliente que. Financió una buena parte de documentación. Estamos en una. De hecho, está financiando la documentación del IDDD y del framework que se usa para la aplicación. Se puso con. Entonces, podría plantearlo como un requerimiento y eventualmente el nombre sale. O sea, que el tiempo. ¿Qué framework usamos para eso? SowerPHP, una aplicación propia también. trabajándose trabajando hace tres años. Lo no sé, como en tu pregunta y comentar y respecto a lo que. Eh, Esa integración se parecería, porque yo veo que eh, con un facturador, o es sea, como hacer efectivamente el factura de la mano. Sí. ¿sí? Con alguna facilidad tiene que tendrá en términos de que puedo tener un catálogo, pero no es necesario que manejo un por ejemplo. No, no, de hecho no hace inventario okay. entonces es un facturador que me ofrece facilidades respecto al catálogo producto y a lo mejor precio. ¿ya? ¿cierto? Esa integración sería como integrar eh, un punto de venta con el facturador. Sí, correcto que que ya estaría como hay un ejemplo respecto a los carros de compra digamos no sí, hay un ejemplo con el, el con aven card y en la implementación explicaba también cómo hacer la y la, en la, es, ¿en, en la implementación de ¿sí? caso, sí. sí, claro sí. o sea el código open card está el ejemplo o sea obviamente hay que mirar el código pero este es ejemplo. y en la documentación en el wiki están explicadas las llamadas que hay que hacer y como digo hay, hay unos diagramas que explican las la consultas que hay que hacer eh, está, hay documentación en distintas partes eh, este es como una un cosa más genérica eh, ¿qué <coughs> sugerencias o, o recomendaciones que para poder no crear una empresa que eh, haya o sea libre pero que sea sustentable económicamente. a ver, tú tienes dos opciones de hecho, puedes vender el código. ¿ya? Eh, lo que pasa es que la, cuando tú vendes código, a ver, supongo que yo tengo una empresa súper libre y mi, codi, mi código yo no vendo, que no hay dinero o sea, no me ninguna licencia, <ríe> porque el código lo tengo yo. Pero yo te vendo el código a ti. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Es impedir que tú lo distribuyas. Entonces, eso es una opción. O sea, tú puedes vender la aplicación, bueno, si vendes la aplicación compilada, o sea, si generas código compilado, la aplicación la puede vender perfectamente. Pero que te llega eh, la licencia, que si tú. Eh, entregas tu código o tu aplicación, debe ir acompañado del de código fuente con una licencia libre. Entonces, es una opción vender código o aplicaciones. Bueno, y el tema principal es el tema del soporte. O sea, en el caso de nosotros, eh, el soporte. O sea, tú eres libre de usar la aplicación. Está el wiki, está la documentación, tenemos un montón de videos, te explicamos, insisto, como que ahí con bastante más personalidad, muchas cosas. Pero si no estás pagando, no me reclames. O sea, como dicen las licencias, esto se distribuye sin ninguna garantía, ni siquiera la implícita y bla bla. Entonces, sí. El tema del soporte es otro tema muy importante cuando tienes una empresa de software libre. ¿Sabes? Como tú puedas por eso. Y a la larga, sobre todo si el servicio con la empresa, la empresa para no te va Hay pocas empresas que se le a, a, a empezar a usar un producto sin soporte. No, no era eso. No, ¿Es el, el, el, el modelo de negocio de software libre es, es, es el soporte. El soporte no? Básicamente el soporte. De hecho, yo lo mencionaba antes, pero Redcaut. la RedCamp te vende el soporte. ¿No? Ahora, eso no quita que tú puedas bajar. Santos, que en el fondo es la copia red, casi sin la marca registradas, instalar tu cuenta. Aquí lo vemos, nada o sea, nada es de que tú vayas con no tu cuenta en la aplicación, de hecho tenemos varios usuarios que me han dicho, oye, nosotros ya la instalamos. Si ustedes ven al final del hoy hay varios comentarios, de empresas que han dicho, oye, nosotros ya lo instalamos. Pero por ejemplo, ayer me escribió una empresa y me dijo, oye, nosotros ya lo instalamos, pero ahora queremos ver si nos puede hacer esta modificación. ¿Cuándo nos sale? Entonces, entonces ahí es donde al final entra el negocio. En ese caso, cuando te piden una otra funcionalidad, ¿cómo calculas tú el precio de esa funcionalidad? por la complejidad el, básicamente por el tiempo que toma desarrollar ¿no? sí, o sea, de, o sea el, de, hay un costo en base y sobre ese costo sobre ese costo hay, hay dependiendo de la complejidad el modelo de soporte el modelo de soporte es, es, es el modelo o sea es, es bastante lucrativo no es bien sobre todo cuando tengas o sea bastante, la, la gente antes la, la mentalidad era venderte venderte algo eh, el, un ejemplo de Starbucks todos sabemos que no tienen el mejor café del mundo. <risa> <risa> Todos sabemos eso. ¿Pero por qué hay al Starbucks? Por el servicio. Por el servicio. Sí. No vas a tomar, de hecho, si tú entras a Starbucks, depende, eh, eh, el pero como te tiene o no café en grano, en comparación con cafeterías que venden mejor café. Y, y te venden, bueno, te tienen Wi-Fi gratis, tienen un espacio cómodo para tú usted. En el modelo de software libre eh, y de los pesos también eh, el, el modelo de soporte, que es bastante lucrativo, son muchas lucras y muchas empresas que vendían que migraban, que miraban solamente a vender eh, productos están migrando a vender servicios el mejor ejemplo es Microsoft eh, o Intel tú me dices que Intel te vende software en el caso nuestro, lo más caro para nosotros a hacer hardware son las licencias y es el soporte eh, y todos están migrando para allá todo el mundo se está migrando para allá y, y todavía las empresas grandes las que tienen todavía ciertos monopolios y estas cosas, todavía se pueden dar el lujo de venderte, de venderte cosas, venderte hardware y venderte caro, como Cisco. Pero créeme que el soporte de Cisco o las licencias por soporte son más caras incluso que el hardware que estés comprando. Así que ese no es sí, un modelo bastante lucrativo porque siempre vas a necesitar un experto. Es un, hay, hubo varias preguntas acá de los libre de Y hay cosas que, claro, me van a responder. Bueno, si no está, la puedes desarrollar tú mismo también. ¿no? Puedes poder aportar tú mismo? mismo, pero si no puedes, y tienes una empresa y te gustaría tener un punto de venta, o te gustaría tener eh, integrado un ERP que ya tienes, ¿le puedes pagar a, a, a él? No, de hecho no hacemos integraciones. Prestamos <risa> <risa> <¿Tú risa> en soporte, yo pregunto la costa. O sea, hacer, meterse en un software ajeno. No sé si alguien lo ha hecho. Pues no, te, te, te, te, soporte que sí. Puedes, no, todo lo soporte, soporte. En el caso de la integración que tú preguntas adelante, le prestamos el soporte y ayuda durante todo el proceso para que el equipo de la empresa abre ah, bueno, la integración. Meterse en el software de algún cliente no se lo aconsejo o a nadie. Eh, así no, que. O sea, no se no. nos enseñan cómo instalar la API, claro, cómo normal. Claro, eso, eso es el Ese es el servicio. O sea, sí, por ejemplo, ayer, obvio, por ejemplo, un caso super puntual. Ayer un cliente me dijo, oye, eh, eh, estoy mandando, estoy consultando la API, pero me bajan <coughs> el PDF me bajo un zip, siendo que le estoy pasando algo como falso. Y yo le dije los del de JSON y estaba pasando el falso entre comillas. Eso en es la práctica es un string que es verdadero, a pesar de que diga falso, porque es un string que tiene contenido Claro, que claro. Que... o sea, ese tipo de errores Y no sé, tú antes comentaste el tema de un flag que le faltaba No, no sé eh, eh, no. Él fue, él fue el que comentó el tema del flag Entonces, ese tipo de cosas son que al final a veces te hagan pegado, que te pueden pegado ahora ¿no? O sea... Debe tener también su propia lista de errores, claro, ¿no? Por ejemplo, si yo le integro mi propio RD de... Sale que le falta un campo, Sí, te dicen. Me dicen sí. De hecho, parte de la mejora de que estamos haciendo con el cliente ahora, con nuestro propio cliente, es mejorar eh, los códigos de respuesta. O sea, están en el código, pero están documentados muy bien. Entonces, de hecho, ya se han hecho dos mejoras y ya te dice, o sea, el código 400, tanto, tal cosa, el código 500, tal cosa. Eh, yo creo que otra forma de ganar dinero sería, por la certificación. Bueno, de sí, hecho, la hacen. Tener de para de hecho hacemos las certificaciones es eh, más, la herramienta de certificación oficial en la página oficial la ronda o sea, nosotros el, el, la, los servicios que hacemos son básicamente un rompecabezas o sea, tú dime qué quieres hacer y yo te recomiendo lo que les conviene. muchas veces pasa que las empresas llegan con un pack y dicen ya, son 100 UF y chuta, 100 UF por querer usar a lo mejor algo que cuesta 30 y no hay un todas las funcionalidades, funcionalidad, no te conviene mucho entonces yo creo que eso también es muy importante cuando desarrollan software libre, definan muy bien eh, o sea, dividan mucho el servicio. O, sea, no sé? o sea, dividan los servicios que están ofreciendo. Porque en el fondo, eh, llegar con una propuesta muy cara de un cliente eh, lo marcha todo abajo de otro. Eso, no sé si hay alguna otra consulta. Dime. ¿Cómo es la integración para el mercado? ¿Cómo es? ¿Cómo está hecha? Sí, porque no sé si le... eh, Está hecha a partir de las órdenes de compra o el O sea, órdenes de compra. De las solicitudes. En el caso de las solicitudes, se agregó un botón en una... el texto de la solicitud apretando el botón, se conecta con la librería y te genera la hora eh, de compra. ¿Se instala con la extensión Sí, es una extensión. Ah, el, el, el código de micro, tú lo no con un sí y yo no instalar con una extensión. Está listo con la extensión. Ahora es súper básico. Sí. <ríe> es básicamente un ejemplo para que otros puedan hacerlo. Pero si tienes algún sitio que usar y tienes algún comentario, sí. la, Una última pregunta. La librería lo que hace, yo le mando el archivo de QML con software y el, la librería lo valida. ¿tú? ¿La biblioteca? O sea, la biblioteca. La biblioteca no, la biblioteca tú le tienes que trabajar con eh, arreglo, en vez. O sea, levanto solamente los datos. Del... Le, el, le tienes que mandar los datos. ¿tú? ¿tú? El, como en Jason, ¿Sí? levanto los datos. Claro, del tú? ¿tú? claro ¿tú? pero de JSON lo convierte en arreglo y lo pasa. Y a la vez también tengo que eh, ingresar el, el archivo del certificado, ¿no? eh, el certificado electrónico. Claro, claro, claro, claro. Mira, a ver, ya que vamos a tomar un poco más de tiempo. Eh, pero sí, te recomiendo ver. Eh, te recomiendo ver esta charla, que hay un video explicándolo, la diapositiva, eh, que es un poco más completa. Y ahí está el proceso que pues, no me contar, antes está documentado. Ahí está, por ejemplo, la llamada que hay que hacer a la API. Pero eso usando la API REST. Eso está publicado, o sea, lo puede. Y está explicado también. Y, lo explico. y en el caso de los HTML, que o sea, tú no de la biblioteca, normalmente tal, es. Déjame. El, el ejemplo. Eh, estos puntitos que están acá es el JSON con la estructura de lo que quieres crear. Ah, algo que no mencioné que es quizás importante. Es que la estructura de este JSON, eh, si ustedes han visto alguna vez una API de facturación o han visto una API en general, generalmente la, cuando uno desarrolla una API empieza a crear un método para crear cierta cosa, o un método, en el caso particular de acá, un método para crear el receptor, un método para crear el emisor, un método para crear el libro, un método para crear un producto. En el caso de libre eso no existe. No hay métodos para generar detalles, no hay métodos para generar productos. Acá ustedes lo que tienen que generar es un archivo de eso que tiene ya la estructura, que es la misma, con los mismos nombres de los campos de equimedia. Entonces, si tú me dices, oye, Estelán, ¿cómo agrego el impuesto específico para las carnes en de IDRT? fácil, anda a la documentación de ese impuesto interno. Agarráis el mismo nombre y ponéis el mismo nombre en el mismo lugar que te dice la documentación de ese impuesto interno. Porque en el fondo, lo que hay en la biblioteca es esto que está acá. Que hay una traducción, no, no voy a hablar el mismo Hay una traducción desde el arreglo a lo que directo Entonces, eh, desde el punto de vista la documentación es bastante clara eh, Y como te mencionaba, en este caso, bueno, ah, ahí va el documento y el resto es cargar los folios Que son los CAF, eh, los que en el fondo es timbraje electrónico Cargar la firma, tirar el objeto del documento, timbrar, firmar y texto O sea, en cinco líneas, sin sí, testar el documento Creo que la variación se hace cuando se compara el, el CAF ¿Con el certificado o no? Cuando tú validas que el documento sí. correcto sí. No, ahí lo que tienes que validar son dos cosas Tienes que validar, bueno, validar tres cosas Porque todo documento electrónico va siempre dentro de un sobre Tienes que validar la firma del sobre La firma del documento Y el timbre del documento Hay llamadas a funciones, a métodos que te permiten hacer esa validación También puedes validar el esquema Por ejemplo, una de las cosas que hace el él Es que no te deja enviar un documento sin supuesto interno, si el esquema está incorrecto entonces eso ya lo es un beneficio porque nunca va a haber un error de esquema inválido porque siempre se si chequea el esquema, te mandan los sin por interno por lo menos en la aplicación web en la biblioteca no, eso es que se lo van a hacer pero en la biblioteca re, re, recomiendo, esta está en el wiki en la parte de charla, eh, busquen la lista de charla y hay un video, que dice eh, video de las presentaciones ahí está un video, hay uno que tiene malísimo audio y el otro que está explicado en la presentación dura como una hora, pero es bastante técnico, sobre todo la de parte ¿Tiene alguna otra consulta? Yo un comentario porque, eh, bueno, no, él merece el nombre, pero casi no tenía trabajo la carrera. Lo que veo que hay muchas consultas como técnicas, por ejemplo, lo que parejo que estaban haciendo en el resto de campo, que eh, tienen que ver porque muchos desarrolladores están metidos como mucho en el código Y yo creo que hace falta un poco más de. Calle, o de ver cómo funciona un comprador, por ejemplo, en el caso de la facturación o ¿no el caso de la venta. O yo en realidad hice una diferencia, hice una diferencia entre lo que era un punto de venta y lo que era un facturador. Entonces, eh, que, que hay mucho, mucha, que hay que eh, escuchar pues, de esa diferencia. Entonces, eh, quizás, yo como recomendación, lo que les diría si es que ustedes quieren resolver un un problema del mundo real, hay que observar cómo opera ese mundo real. O sea, cómo opera un play, cómo opera un punto de venta, cómo opera. O sea, traten de fijarse, ni siquiera viendo cómo opera en el supermercado, que sí está automatizado, pero cómo opera en los locales pequeños. Y se van a dar cuenta que, que esto es nada más que la traducción de lo que está ocurriendo ahí. Entonces yo veo que, bueno, y también la te dispone se el servicio de impacto interno, no tú te dispa o como es en una empresa. Eh, y ya no habido soluciones uh, después de 15 años de que se han tratado de luchar respecto de esto, de, de, de, de cómo se veía que se puede ser mucho más eficiente y yo creo que um, después de 15-20 años que algo se ha avanzado. Entonces yo, no sé, como recomendación les diría que eh, vean cómo opera el mundo real y se les van a aclarar muchas dudas de esto, porque esto es lo que hace es simplificarle la vida a todas gente respecto de lo que es. Digamos, el, el, el tema de, de luchar o obligar con toda la información que tiene que procesar para el control y la eficiencia. Bueno, por lo que usted. No, no, o sea, de hecho tiene toda la razón. Igual bueno, hay muchas cosas, que yo lo no comenté, no hablé nada del timbraje. O sea, hoy en día una cosa que se evita. Eh, hay muchos que están implementando factura porque es obligatoria. ¿ya? En agosto o cuando sea, o pues fue obligatoria. Pero hay muchos que no, no ven los beneficios que esto trae. O sea, fuera de el primer beneficio de las empresas es que pueden abrazar el pago el IVA. O sea, ya no lo pagan al principio al 10, al 12, lo tienen que pagar al 20. Eh, y otra cosa grande, importante es el tema del timbraje. O sea, todo, todo el tema. No, Insisto, no, no sé si no, alguna vez no, no, fue al hacer de supuesto interno print, Pero o sea, había que ir con los papelitos y hacer de supuesto interno Uno llegaba con cien facturas y le debieran dos sí, <ríe> Bueno, sí. ahora también le van a tener dos Pero bueno, se agarra la lata de servicio de supuesto interno Con dos facturas la sacan bien internet y Entonces, eso, eso, todos esos procesos que ya hacen las empresas tienen que tomar en cuenta De hecho, por ejemplo, este esquema de acá arriba Ustedes se fijan acá dice emitir DTI temporal y generar DTI real Está dividido en dos partes Y eso no fue la opción de economía, eso como dice yo lo que de ese Factory. O sea, en PC Factory, uno, si alguien iba a comprar PC Factory, o un tener similar, uno hace la solicitud a una persona, pero para el otro lado. No le paga a la persona que está ahí. esos son actores diferentes. Entonces en este caso, el vendedor es que me hace un DT temporal y después cuando llego a la caja y quiero pagar, entonces ahí miro el documento final. Ahí está la Y ahí está. No, no, en este caso la aplicación es todo funcional, la administración puede Ahora tú en el caso de la integración puedes hacer lo mismo. Porque hay dos API diferentes que te permiten hacer las dos cosas. O sea, una API te permite hacer el DT natural sí. y la API te permite hacer el DT real. Ah, pero insisto, sí, o sea, si quieres saber un poco más de los es procesos, les recomiendo ver las presentaciones anteriores. O sea, los videos son. Estar en, en el página. Están en tu wiki. Tú en tu CDL, arriba de ese soporte <coughs> y el wiki. Ah, ok. Y ahí llega el wiki, el wiki entra a charla, entra en la, charla anterior, el video la charla y ahí las la charla y hay videos de las charlas y de la atención. A ver, este, ¿Qué este qué? video la vamos a subir siempre que la cámara nosotros. Acaba de decir que es obligado para agosto, pero para 1000 y para 1.000, ¿cuándo sería eso ya? Bueno, tiene A cada 28. Ah, sí, <risa> sí, como no no es. Que... Tocaste a la página de la absolución puesto internet. Yo estoy de ingeniería, soy aprendiz de computación. Vine acá a escuchar un poco los términos que complexos, porque ya hace mucho tiempo dejé vender fierro y ahora quiero vender. Eh, Inteligente, decir software, cosas así, estoy aprendiendo. Tengo una pregunta eh, sobre el concepto, la diferencia entre open source eh, y software libre, que también los chiles ahora no, no sabía que existía esa diferencia. Me imagino que su aspiración es que esta eh, aplicación eh, la usen el 99% de los chilenos ¿Qué pasa si tú um, decides hacer otra cosa, eh, te ganas? No, no te en y vea frente y viaja, ni te vas y desapareces. ¿Qué pasa con este producto? Esa es la idea de software libre, que eh, por ejemplo eh, los desarrolladores hoy día, eh, tomando el caso de Red Hat nuevamente, ¿Ya? si bien el Linux que partió con Linux, hoy día muchas de las contribuciones que se hacen al código de Linux no las hace el Linux Torvalds. Linux Torvalds se dedica más a la parte de gestión. Y, y Red Hat es uno de los más grandes contribuidores. Creo que hace como 25-30% de las contribuciones algo la así. Si mi número no falla o está desactualizado. Eh, entonces, eventualmente, como el código es libre, cualquiera otro se puede sacar. cargo. De hecho, nada evita, que por ejemplo tú, digas yo voy a formar mi empresa, toma el proyecto, le metís más horas que yo, y le metes un producto más rápido y mejor también. el mío. La diferencia poder es el recorso, que, que publicar, el servicio publicado. Y apoderás, en el fondo, de lo que tú has creado, lo que te vas a hacer. O sea, o o sea, o o sea ojo, no apoderarte, mm. pero hacer una versión que, en el fondo, tienes que liberar también. Yeah. Y, y que, en el fondo, es compatible con la otra, o compatible al menos al principio. Pero, bueno, hay un tema también de marca y otras cosas que son no están asociadas. Pero, como te digo, o sea, la gracia del software libre es que, al, al ser liberado, cualquiera se a hacer ese Entonces, Si a mí yo salgo de aquí, me cago en ladrillo y me muero, eh, tú perfectamente puedes tomar el proyecto y continuar. Yeah. A lo mejor no vas a poder seguir haciéndolo bajo el mismo repositorio, porque la clave me llevé yo a la tumba, pero puedes perfectamente tomar el proyecto y seguir el proyecto en otro lado. Entonces, eso no es no problema. Pero, todo el proyecto requiere, requiere ser por ejemplo, si yo le incorporo esta biblioteca dentro de un eh, RP propio no tengo que hacer no sí. mi RP tiene, sí. Que, sí. Que, tiene que ser ¿Sí? eso, eso, lo, exige, eso lo, lo mencioné y lo exige la licencia AGPL entonces AGPL ¿Sí? exige ¿Sí? que tú ¿Sí? el RP tiene que ser compatible con la licencia AGPL y además exige cualquier cambio que tú hagas a libre tienes que publicarlo además, da lo mismo si ese cambio que tú publicas según o no al proyecto principal pero tienes que publicarlo, y si no lo hace Sí, yo quería contar un poco de lo la diferencia se dio cuenta de, de, de la diferencia de, de, de, de OpenSource y que bueno, claramente, como bien dijo, no se va a operar del proyecto, pero lo único que podría ocurrir es que eh, alguien dé un mejor servicio. O que a lo mejor él es quiere eh, no estar 24-7, ¿no? y hay alguien que hay para estar 24-7 y ofrecer eh, servicios más grandes. A ver, de hecho, lo que nosotros estamos apuntando, tuviste el 99% de todos los chilenos, no es tan alejada la visión. <ríe> eh, a ver, y una de las cosas que había adelante fue la dependencia, que también me lo salté acá, pero está en la diapositiva acá. Eh, este tema... Hubiese sabido que tener más tiempo que cuesta. ¿Cuál, a ver, ¿cuál sería el ideal entre las empresas proveedoras, que obviamente eh, es muy poco real de que ocurra, si yo estoy con un proveedor yo me quiero cambiar de un proveedor a otro, ese proveedor me diga ok, tú lo que quieres cambiar, perfecto ahí están todos tus datos llévate todo, ahí está, te entrego todo lo tuyo y tú agarras esos datos, y tantos como los tienes, los vendas en un proveedor ahora a veces eso es complicado porque depende mucho de los formatos, no te han guardado los datos, etc. entonces, ¿a qué está apuntando el e? a que en el fondo eh, existan empresas que usen el y tú te puedas cambiar de una empresa a otra si no te gusta en el fondo, ser el producto del software es como cuando tú tienes un hosting, tú tienes un hosting con Linux, con GNU Linux, y te quieres copiar otro hosting. En general, tú puedes agarrar la página que tienes y meterla a otro hosting tal cual y funciona. Esa es como un poco la, la visión a largo plazo. Ya, perdón, entonces existe un tema de propiedad intelectual asociado a la origen de esto. Que sea libre no tiene nada que ver con que no haya sobre libre, sobre otro software, y otra cosa que se llama dominio público. Cuando hablo de dominio público en general no hay una propiedad intelectual clara. En este caso el software es desastre. O sea, ellos son los dueños y los autores y ellos deciden si cambian la licencia, sí. si.. cualquier bueno, cosa. Ahora, lo que tú vas a hacer es tomar el proyecto y usarlo. ¿Qué? El es pero no, no pasa a ser el dueño. De hecho yo lo dejo eso muy claro cuando la gente que no ha comprado soporte. Me compran soporte, pero me compran el software. Como está comprando el producto. ¿Alguna? Eh, eh, todas esas dudas que tenéis con licencia Sobre todo si estás recién entrando en tema de licencia de software libre, te recomiendo la página de la, la fsf.org eh, Las Free Software Foundation eh, tienen preguntas frecuentes que me todas esas dudas, o sea, si tengo un software con licencia tanto, ¿puedo mezclarlo con tal licencia? Y son clarísimos Y algunas están en inglés, otras están en español y son bastante didácticos. ¿Alguna otra consulta? Quizás sería bueno ahí comentar el caso de, de, de, de lo que ha con la base de datos como MySQL. Que ah, de claro, mayor, claro. Empresa, claro, ¿sí, claro. Se, se crea un fort. Claro, en el caso de MySQL, pero por ello el mismo autor. Ah. El mismo autor lo hizo. O sea, mm -hmm. en, en el caso de MySQL, eh, cuando eh, la empresa fue comprada por Oracle, eh, como el futuro era incierto a la base de datos porque ahora hay que tiene su nuevo motor de base de datos, el autor dijo, bueno, hago un fort. Eh, y creó el proyecto María D.B. y de hecho eh, no fue el único también apareció el proyecto, o sea, Percona, o sea ahí se va proyectos un proyecto, entonces cuando, en el caso del software, tú ves que eh, el autor puede fallar o, o ya no está aportando, porque pasa también, pues a veces sí. uno sí. puede desarrollador de software libre y crea software que después no mantiene, porque se dedica a otra cosa. ¿Te refieres bueno, software porque o sea, borrarle no iba a darle más atención a la se puede, ¿eh? ¿A eso se refiere? Eh, se... Era como el temor, o sea que en el fondo eh, la metí en con el fondo uh -huh. y la dejaron ahí. Ah, eh. Pero lo siguieron haciendo y... Bueno, María de B. Un modelo comercial, alrededor de ah. María de B se la... María de B, el de la bolsa original y Percona hay otro forma Hay dos formas de O uno los dos que conozco, no sé si hay más. Sí. No sé si... ¿Alguna otra consulta? Ya, bueno, eso era la charla, traté de hacerla más corta, le poder la oportunidad que la pregunta. Y insisto, ah. la, la de o sea, en la página libre librete.cl llegan a todos, o sea, están en las redes sociales, llegan al código, al vídeo, documentación, video, todo. está todo publicado. No, casi todo. Casi todo. Eh, lo que pasa es que estamos trabajando en la nueva versión. Entonces, eso también está publicada. lo va a estar publicada en un Ya, chicos, de suerte. Muchas gracias. Ya, ya, vamos a hacer un break para comer. Eh, mientras tanto, nos veis, minutos. Y uno. la próxima charla